Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un super saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a mostrar cómo podéis tener todos los creativos publicitarios que podáis desear gratis. No estoy hablando de Canva, no estoy hablando de Photoshop, no estoy hablando de nada de los programas comunes que hay por ahí para hacer creativos publicitarios, sino de otra cosa. Esto que te voy a mostrar es súper sencillito, súper fácil. Tú simplemente vas a coger todos los creativos que quieras y los vas a aplicar donde tú quieras. Incluso puedes empezar a vender estos creativos publicitarios a los negocios locales. Que esa es la idea de tener tanto material tan bueno para explotar en distintos negocios. Te lo voy a mostrar todo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito.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 una fuente de ingresos más dentro de vuestro arsenal de negocios online. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de todos los creativos publicitarios que puedas desear completamente gratis. Mira, acaba de salir esta página que se llama Easy Social Ads. Easy Social Ads es un sitio donde tienes un montón de diseños de gran calidad en minutos, para todas las redes sociales social media branding es fácil los negocios están desesperados por social media graphics de gran calidad los negocios necesitan tu ayuda esta increíble oportunidad para ofrecer a los negocios servicios como social media design como diseñador de social media Bueno. No voy a ver la carta porque ya sabes que estas cartas son súper grandes. Las cartas de ventas. Y nos vamos a ir directamente a lo que es. Son 1.625 plantillas de gran calidad para marketing y también para imprimir. Además están en docenas de nichos top, los más calientitos. Vamos a ver. Y esto tiene un descuento de 80% de descuento. El precio es de 97 dólares, pero vamos a ver rápidamente algunos de los diseños, porque como te digo, estas páginas son muy largas. Esto es lo que tiene el pack que están ofreciendo ellos. El nicho de contables en tres colores, 21 piezas de contenido. El nicho de arquitectura, belleza, salones de belleza, construcción, dentistas, electricistas, fitness, jardinería, gimnasio, salones de salones para cortar el pelo, HVAC abogados, cerrajeros, mecánicos, control de plagas, un montón. Todas vienen en tres colores y son 21 piezas de contenido por cada nicho. Un montón, 52 nichos. Ah, bueno, 51 nichos más uno de bonus que tiene un, solamente un color y son 15 piezas de contenido. Mira, estos son los ejemplos. Esto es para local business. Necesitas un, un contable profesional. Esto es para contadores. ¿Ves? Tienen diferentes tamaños. Para que tú puedas poner ya sea social media ads. Es para todas las ads. Viene para display, para AdWords, para Facebook, para LinkedIn. Para todo lo que tú quieras. Ahí ya están preparados. Este es para arquitectura. Acuérdate que vienen en tres colores. Aquí solo muestran uno. Pero hay más. Mira este que bonito. Es súper, súper bonito para maquillaje. Estas son para... Salones de belleza o de corte de pelo, builders, constructores, dentistas, electricistas, en fin, hay un montón, jardinería, barberías o, o de cortes de pelo, un montón. Bueno, tú ya te vas dando cuenta de la calidad que tienen estos diseños, la verdad es que están muy bonitos, están muy bien hechos, mira. Son muy profesionales, muy atractivos, me voy a ir hacia el final porque estos son muchísimos, muchísimos, mira. Además, algunos tienen... Y con los adicionales, mira, para que los puedas usar. Son bonitos. Mira, Ya tienen también algunos diseños de logotipos. Mira qué bonitos son. Súper chulos. ¿Ves? Voy a ir más hacia abajo. Todo lo que tienen todos estos, ¿ves? Más tamaños, cupones, ¿ves? Cupones de descuento. Está muy bien. Esto es para negocios locales. Viene genial. Para todo lo que sea negocios locales, viene estupendo. Ya viene por nicho y tú ya no tienes que hacer nada. Mira qué bonitos son estos miren estos, son súper bonitos, consultants, me voy a ir muy rápido, probablemente no veas mucho, los bonus, tiene bonus aquí, social media, más bonus para ti, un ebook, un reporte, por si tú quieres, y tenemos dos opciones, la licencia de desarrollador y la licencia de PLR, en la de PLR dice que tú pones tu nombre, y los vendes como si fuera tu propio producto. Yo tengo el PLR. Yo compré el PLR. Es decir, yo lo puedo vender como si fuese mi propio producto. Si tú ahora mismo quieres comprar todo este pack. Yo puedo decir, ah sí, mira, yo tengo un pack. Y yo lo he hecho yo personalmente. Y te lo vendo a X precio. O la licencia de desarrolladores. Que es que simplemente tú recibes la parte final. No recibes todo el editable. Y lo puedes ofrecer a los negocios locales, pero no les puedes dar el editable. Es decir, tú con esta licencia lo que puedes hacer es vender tú el producto final a la gente que lo quiera comprar. Si tú conoces unos abogados y te dicen, oye, hazme todas las creativos Tú les dices, claro que sí, los haces tú con estas plantillitas y se los cobras y solamente les das las imágenes finales. En cambio, en la licencia de PLR es que tú me dices, oye, yo quiero el nicho de contables y quiero todos los creativos pero además yo quiero tenerlos en abierto para hacer lo que yo quiera con ellos es Esa es la diferencia y el precio, no hay mucha diferencia de precios, 97 dólares o 147 dólares tienen un descuentito aquí de 27.37 y como no, tienen otros no voy a poner los otros porque en realidad es más de todo más de lo que ya has visto Solo querías que vieras el precio. te ponen aquí lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Lo que puedes, puedes venderla. Siete días después del lanzamiento yo ya puedo venderla. Puedes vender, empaquetarla. Lo que no puedes hacer. Cómo la puedes descargar. Cómo lo puedes editar. Y para editarla todas están en PowerPoint. Son, son fácilmente editables en PowerPoint. En fin, está todo ahí muy clarito. Y, y eso es todo. Si tú quieres este programa, yo como tengo la versión de reseller lo puedo dar a un precio muy muy asequible. A menos que estés en mi lista privada. Porque si estás en mi lista privada lo tienes gratis. No tienes que preocuparte, te vas a donde ya sabes que tenemos todos nuestros freebies. Y simplemente te descargas todo. Es muchísimo. Así que toma nota del peso que tiene todos estos creativos porque pesan un poquito. Y tienes todo este pack completito para ti. Este es el Noto 1, para que lo veas, son más cosas. Este es el demo, mira, son bonitos, hay vídeos. Ya no solamente es la parte estática, sino que vienen vídeos. Más de mil versiones animadas de todas las versiones del front-end. 40 nichos distintos, también en PowerPoint. Y lo mismo, tiene desarrolladores y tiene PLR. Desarrolladores 27 y PLR 37 yo tengo el PLR por eso puedo venderla a toda la gente que quiera y si estás en mi lista privada también tienes el Oto como no porque yo te lo voy a dar todo completamente gratis porque para eso compro todos los derechos para que mi lista privada pueda tener todo sin gastar ni un solo centavo porque para eso están en la lista privada ya los tienen ahí hay otro Oto todavía que es este, es el Oto 2 y es un advanced biolink system. Esto es lo que hay. Te ponen ahí esta partecita que son los biolinks. Ya sabes que es tipo link tree. Y en fin, es un advanced biolink system para todo el social media. Se llama Prev. Es este, mira. Es, son micro micropáginas. Las famosísimas micropáginas que son bonitas. Mira, ahí está la versión 1. Ahí está cómo puedes hacer este tipo de páginitas. En modo claro y oscuro o blanco y negro, como quieras tienen estadísticas claro, un dashboard avanzado creación de enlaces acortador creación de portfolios soporte por usuarios estadísticas avanzadas el, la verificación del badge, 37 dólares 37 dolaritos y este también lo va a tener mi lista privada todo, van a tener el pack entero, el front end el otro 1 y el otro 2, todo para ellos porque ellos se lo merecen. Y si tú no estás en mi lista privada, mira todo lo que te estás perdiendo porque esto tú ya lo podrías tener hoy gratis, sin pagar los 37 más los 37 más los 37. Es decir, te hubieras ahorrado ya más de 100 dólares. Y si estás en mi lista privada, corre a donde están nuestros freebies porque tienes todo esto listo para que te lo descargues y lo uses. Bueno, marketer, no, no te quito más tu tiempo. Solo quería mostrarte esto que a mí me pareció súper interesante porque nosotros nos dedicamos a la publicidad, a los anuncios. Entonces tenemos que tener material fresquecito todo el tiempo para diferenciarnos de otros freelance, de otros marketers que están haciendo lo mismo que nosotros, pero más mal, porque nosotros tenemos acceso a lo más moderno. Lo dejo hasta aquí. Si no estás en mi lista privada, es el momento de suscribirte. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Si quieres este paquete, puedes comprarlo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace también, para que puedas tenerlo a un precio muy, muy accesible. Una vez más, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic a la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales ni de presentación de herramientas. Y, sobre todo, Marketer, te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer